la gloria del honor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Luego pueden tomar sus lugares y aparte un espacio pequeño para saludar a algunas personas muy especiales esta tarde. Gloria a Dios. Salmos número 71, verso 20. El Salmo número 71 y el verso 20 Amén Tú que me has hecho ver muchas angustias y males Volverás a darme vida Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme Asimismo yo te alabaré Con instrumentos de salterio Oh Dios mío Tu verdad cantaré a ti en el arpa Oh Santo de Israel Amén, Gloria al Señor Pueden tomar sus lugares mis hermanos Bendición Hace eh, unos meses Estaba meditando Sobre lo que es la obra de Dios Y yo sentí de parte de Dios eh, esta frase, implantando un avivamiento y me llamó mucho la atención yo eh, le pongo mucho cuidado, mucha atención cuando vienen esos pensamientos así, esas, esas frases porque muchas veces Dios ha ministrado a mi vida y me ha dado cosas muy importantes a través de esos pensamientos espontáneos que vienen a mi mente, a mi corazón yo personalmente los tomo como, como la voz de Dios Y, y vino esa, esa frase, implantando un avivamiento Sembrando un avivamiento Y usted sabe que el tema eh, nuestro Digo nuestro, incluyendo a Carlos y a todos estos jóvenes pastores Es el avivamiento Yo me acuerdo que ustedes me invitaron a un campamento que llevaba por título Por Causa de los Tiempos, Avivamiento por Causa de los... ¿Se acuerdan ustedes? Si sí, me acuerdo yo hermanos entonces Yo sé que el avivamiento es un tema relevante para esta congregación, para estos líderes y quisiera compartir un tema que tiene que ver con eso de, de esa frase implantando un avivamiento eh, nacieron unos sermones, yo los prediqué en la congregación Y de allí este sermón que quiero compartir con ustedes Que he titulado, el ADN de un avivamiento Gloria a Dios, el ADN de un avivamiento Cuando nosotros hablamos del ADN Estamos hablando de la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula para la creación de proteínas. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. La función principal de las moléculas de ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información genética. ADN es una es a menudo, perdón, comparado con un conjunto de planos para los seres humanos hay estudios que tratan de averiguar el, el, qué características son hereditarias estamos hablando de patrones negativos que pasan de generación en generación a menos que se rompa ese patrón se va a repetir la historia cuando tú estás llenando o estamos llenando una historia clínica Una de las primeras preguntas que te hacen es Si hay antecedentes de algunas enfermedades en tu familia Te preguntan, ¿a ¿alguien de tu familia ha sufrido alguna de las siguientes enfermedades? Diabetes, cáncer, dolencias del corazón, adicción a las drogas, enfermedades mentales Dicen que la mayoría de los problemas están en la sangre Y el ADN lleva la, lleva la información de todo aquello Hermano, eso a nivel de lo que es la, la ciencia, lo médicos, lo, lo que es orgánico Pero esta tarde yo quiero hablarle del ADN de un avivamiento Gloria al Señor Yo no sé si usted... Eh, lo ha imaginado, lo ha pensado, que el avivamiento también tiene su ADN, también tiene su molécula que, que lleva una información, que, que, que lleva hermano eh, y puede depositar, puede heredar en alguien o en algún grupo muchas cosas que vienen directamente de parte de Dios para mí esta tarde y yo se los propongo en el nombre del Señor Jesucristo El ADN de un avivamiento en este sermón significaría algo como Aviva Dios una vez más o nuevamente Aviva Dios nuevamente Yo creo en el avivamiento de parte de Dios Yo sigo creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos yo creo que el que obró en el pasado todavía está dispuesto a obrar en el presente y lo que testificaba aquí Johnny Barra Hermano, de pronto alguien puede decir Por la, la forma tan eufórica que él lo hace Y su estilo, hermano que, que a algunos de pronto, no sé, lo rechazarán Y a otros nos encanta el estilo de Johnny Barra Como corren las convenciones y todo eso, hermano Pero lo que él estaba hablando Hermano, yo lo creo, Jesucristo todavía sana Gloria a Dios Jesucristo todavía libera Jesucristo todavía salva Jesucristo todavía nos puede dar avivamiento espiritual El ADN de un avivamiento Hermano yo les quiero proponer según la, la definición que hemos tenido del ADN A nivel eh, biológico, orgánico Que intentemos... Eh, eh, descifrar que intentemos darle un, una buena descripción a lo que sería el ADN de un avivamiento Y yo les propongo la siguiente si usted está de acuerdo El ADN es la palabra viva que lleva la información profética Utilizada por el pueblo de Dios para la creación de movimientos espirituales ¿Le gusta? ¿Le gusta? se la repito el ADN es la palabra viva que lleva la información profética utilizada por el pueblo de Dios para la creación de movimientos espirituales el ADN contiene las instrucciones divinas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los avivamientos conocidos y por conocer gloria a dios hay algo hermanos hay algo en los avivamientos que definitivamente no es terrenal en los avivamientos hay mucho que no tiene que ver hermano o su origen no tiene que ver con los hombres los verdaderos avivamientos no, no vienen del corazón de un hombre los verdaderos avivamientos no son estrategias humanas los verdaderos avivamientos no son metodologías organizacionales los verdaderos avivamientos tienen que venir directamente de la unción del Espíritu Santo a través de la palabra viva Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que allí es donde muchas veces nos hemos equivocado. Cuántas veces hemos querido provocar avivamiento nosotros mismos. Hermano por, por más bulla que usted y yo hagamos Por más esfuerzo, por más fuerza que le imprimamos A nuestros cultos, a nuestros ministerios Nosotros no podemos darle luz a un avivamiento Si no tenemos en cuenta que el avivamiento Tiene un ADN que viene directamente de Dios Tal vez lograremos en algún momento eh, levantar ánimos Tal vez lograremos por un momento motivar a un grupo Pero eso no irá muy lejos Eso no durará eh, más de un corto tiempo y se esfumará Porque lo que es de los hombres no permanece Solo lo que viene de parte de Dios Si lo que sucedió en el aposento alto Hubiese sido una cosa de Pedro Si hubiese sido una, una situación provocada por los discípulos Pero usted sabe que lo que sucedió en Pentecostés No fue una obra humana Ellos estaban tranquilos Ellos estaban sentados Después de esperar 10 días hermano Algunos tal vez estaban ya desconocidos corazonándose, desmayando tal vez cuando de un momento a otro, cuando vino el día de Pentecostés y estaban allí tranquilos, un estruendo desde los cielos. Y comienza a soplar un viento que no es que no era natural. Era algo sobrenatural. Y que comenzó a sobrecoger Hermano desde los que estaban adelante Hasta los que estaban atrás En todo el rincón donde había Gente orando Comenzó a sobrecogerlo Algo especial Eso que nos hace temblar Eso que nos hace vibrar Eso que se nos mete adentro Y que uno dice Dios mío Que es todo esto que estoy sintiendo lo que viene de parte de Dios gloria a Dios, gloria a Dios el ADN de un avivamiento Yo quiero hermano a través de cuatro frases de Decirle a usted lo que de alguna manera Está incluido en el ADN de un avivamiento Y que es exclusivo de parte de Dios para su iglesia Gloria a Dios Yo quisiera preguntarles cuántos En esta tarde de verdad están dispuestos En sus oídos, en sus corazones En su espíritu para escuchar una palabra que venga directamente de parte de Dios y que usted pueda decir Dios hábleme, hábleme y lance lo que usted tenga que lanzar porque yo he venido esta tarde no solo a celebrar 10 años de una congregación, yo he venido esta tarde porque yo quiero oír tu palabra Dele fuerte ese aplauso al Señor, aleluya En el ADN de un avivamiento hay la primera frase es Revelación exclusiva, conocimiento del Altísimo Revelación, aleluya, aleluya Revelación, revelación Perdóneme, pero a esta generación le falta revelación Necesitamos que los jóvenes tengan revelación Y eso viene en el ADN de un avivamiento Hay una revelación exclusiva, un conocimiento profundo de, de Dios Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Hermano, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de conocer quién realmente es Dios. De cuál es su voluntad eterna. De cuál es su propósito aquí y ahora. De lo que Él quiere invertir en nosotros. Hermano, revelación, conocimiento. Nosotros no, no podemos dejarnos guiar eh, únicamente hermano de, de, de, de las emociones No podemos dejarnos guiar simplemente de, de, de, de, de, del programa institucional Yo le estaba diciendo a la iglesia estos días que nosotros nos hemos acostumbrado mucho a los eventos nos convertimos esta generación especialmente eh, La hemos convertido en una generación de eventos La gente se siente bien cuando hay eventos cuando hay campamento, cuando hay convención, cuando hay la confraternidad, cuando hay la vigilia, pero parece que fuera de los eventos, fuera del programa, como que estamos, eh, dicen los jóvenes, desparchados, como que estamos sin agenda. que hacemos? Porque parece que ninguno piensa. Ah, pues vámonos al templo a orar. Pues vámonos al templo a ayunar. Pues pues vámonos a la calle a evangelizar. Ah, pues vamos a inquirir en la presencia del Señor. A ver qué tiene Él para decirnos. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con mi vida? Por eso he venido esta tarde para decirte. ADN de un avivamiento es revelación exclusiva. Tú necesitas. Que Dios te hable de manera personal. Si usted todavía no ha escuchado la voz de Dios hablándole de lo que Él quiere hacer en estos tiempos. Si usted todavía no sabe realmente quién es Dios. Usted necesita avivamiento, pero avivamiento del verdadero. Revelación, revelación. Hermano, yo no sé eh, cuántos lo, lo tengan claro, me imagino que, que muchos, la mayoría tal vez, pero el Señor no nos ha dado de su espíritu simplemente para que nosotros hagamos fiesta. La fiesta está bien Aunque por ahí me estaba metiendo en problemas con un compañero pastor Porque hermano como hay algunos que les gusta ya hablar de la rumba cristiana Y hay pastores que se han metido en ese cuento de la rumba cristiana Y, y están en la iglesia y hablan, y hablan así hermano a mí personalmente no me parece. Yo sé que esto es una fiesta espiritual, pero es una fiesta espiritual para el todopoderoso, hermano. Esta no es una fiesta para, para, para nosotros, hermano. Vea, yo sé que hemos dicho muchas veces que estas son nuestras fiestas, pero hermano, eh, preguntémonos: ¿realmente estas fiestas son para nosotros? Nos reunimos como para para que tengamos una dinámica bien chévere. Nos reunimos para saltar un ratico y para a, a quemar calorías. Ah, porque los jóvenes tienen que quemar calorías, así sea saltando en la iglesia. No, hermano, nosotros tenemos que volver a lo que significa el verdadero culto. Nosotros hemos venido es, a adorar a Dios. perdóneme si usted lo ha dicho y, y esto le cae de pronto pesado, perdóneme pero hermano tenemos que salir de ese pensamiento tan Pobre, tan superficial que, que, que parece Que estamos nosotros hermano Haciendo nuestras propias Cosas para nuestro deleite No hermano, nosotros necesitamos Revelación, el Espíritu Santo Dios nos los da Es para que Él nos Revele, acuérdese lo que dice El apóstol Pablo Pero Dios, las cosas Profundas de Dios Él nos las reveló A nosotros a través de su espíritu. Unos jóvenes en Cali me dijeron estos días, ay Pastor, usted sí está dando fuerte, usted sí está dando mucha madera, Pastor. Y me dejó muy pensativo Porque yo fuerte no le doy ni a mis hijos hermano. Yo no quiero castigar ni a mis hijos Y el hermano me dejó pensativo Yo me fui, uy Dios mío Yo estoy dando mucho fuerte ¿Eso qué significa? Está dando madera, pastor Hermano, yo creo Yo creo que Dios tiene un propósito En este último tiempo y que Dios nos está llamando hermano al orden Dios nos está llamando a que nos metamos en lo verdadero y lo verdadero es la revelación esta iglesia la iglesia pentecostal unida de Colombia se ha caracterizado porque es una iglesia que cree en la revelación nosotros hemos recibido revelación de parte de Dios Creemos que Jesucristo es Dios Y que en ningún otro nombre hay salvación Sino en el nombre de Jesús Creemos que la santidad conviene a la casa de Dios Pero necesitamos escuchar la voz de Dios Yo le voy a invitar que cierre sus ojos Levante su mano derecha o sus manitos y le diga Señor Derrama sobre nosotros Espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento tuyo Derrama Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento tuyo Para que podamos saber A lo que tú realmente nos has llamado ¿cuál es la esperanza que tú nos has dado? Y cuál es la riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con los que creemos. Enséñanos, Dios, que podamos tener el verdadero conocimiento de lo que tú has venido a sembrar en esta tierra, porque quiero decirle, el sembrador salió a sembrar, ¿y qué fue lo que vino a sembrar el sembrador a la tierra? Él dijo, ¿qué es lo que Vine a meterle a la tierra Fuego Fuego vine a meterle a la tierra Espíritu Santo Avivamiento espiritual Aleluya Diga conmigo fuego Grítelo, grítelo Fuego Fuego Fuego Fuego y arriba no fuego de abajo, no me le prendas fuego al culto, con fuego humano, con fuego extraño, deje que el fuego lo prenda él, que lo prenda Dios. Aleluya Aleluya Yo siento la unción del Espíritu Santo aquí Aquí hay Espíritu Santo Aquí hay Espíritu Santo El que quiera recibir el Espíritu Santo Lo va a recibir esta tarde Dios le va a prender fuego a alguien esta tarde Dios le, le va a prender, le va a dar avivamiento a, a alguien esta tarde Gloria a Dios Aleluya. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué clase de inversión quiere hacer Él en nosotros? Nos hemos equivocado Escúcheme bien, esto lo digo hermano con mucho temor en el nombre de Jesús Nos hemos equivocado Al querer parecernos a otros grupos Ha sido un error y la cama y No, no, no, no, no, no, debemos, no, no debemos tratar de parecernos a otros grupos Dice que para no desentonar Que para poder ganar a muchos Intentamos muchas veces equivocadamente Parecernos a los movimientos trinitarios porque ellos se están volviendo muy atractivos Porque están llenando eh, salones completos Ay, arremedando estilos y formas que, que no vienen de parte de Dios Que no son del Espíritu Pastores que andan pensando A esto hay que hacerlo más elegante un pastor en Cali Les digo escuchen mi hermano esto me avergüenza Pero ese pastor ya no está en el ministerio pero estando en el ministerio y en una iglesia de las grandes de Cali Le digo a las hermanas de alabanza De hoy en adelante no se me van a vestir así Ustedes tienen que vestirse más atractivas Ustedes no, no se vistan con esas faldas tan largas Traten de verse bonitas Traten de verse atractivas porque Ustedes son las que están ahí ministrando la alabanza Y necesitamos que los que vengan Puedan ver algo bonito en el altar Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo ¿Qué es lo que queremos que la gente vea en esta iglesia? Un, un bonito programa, un bonito organigrama, bonito programa, bonito altar. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo y buscando de parte de Dios? Yo quiero un verdadero avivamiento. Yo quiero Espíritu Santo. ¿Alguien aquí quiere un verdadero avivamiento? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ese cuesta mucha obediencia Ese cuesta sacrificio Ese cuesta oración Ese cuesta quebrantamiento Ese cuesta... Discernimiento espiritual Ese cuesta quitar la mirada del mundo Ese cuesta romper con los contratos Que uno tiene con el mundo Eso cuesta ser diferente Eso cuesta ser diferente Eso cuesta ser diferente Número 12 el ADN de un avivamiento trae consigo comunión íntima relación con Dios Dios es un ser personal Dios se ha relacionado de una forma especialísima en el pasado con otros seres humanos Y lo quiere hacer con nosotros Le, le tengo una lista aquí rápidamente Hizo al primer hombre con sus propias manos y sopló en su nariz su propio aliento dándole así de su espíritu. Hablaba con Adán al aire del día. Le dio instrucciones particulares de su oficio en el huerto. Consideró su condición humana. Hizo para él una compañerita. Lo disciplinó, lo justificó, lo redimió, lo rescató. A Abraham lo llamó su amigo. David dijo que era uno conforme A su corazón Jacob le dijo que lo amaba A Moisés lo llamó su siervo Y le mostró su gloria Dios es personal Aleluya Dios es personal Él quiere tener relación íntima Con cada uno de nosotros Eso se llama verdadero avivamiento He aquí yo estoy a la puerta Y llamo si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Cenaré con él y él cenará conmigo una relación personal es clave para participar de sus propósitos Dios no le va a revelar nada de sus planes a alguien con el que no tiene relación la Biblia el salmista dijo mi comunión íntima son los que temen, temen a mi nombre y guardan mis mandamientos con ellos es mi comunión íntima en una relación íntima hay respeto en una relación íntima hay admiración y colaboración En una relación íntima se comparte todo Hermano sabe qué siento yo Que Dios está intentando con esta generación Contigo mi joven, mi jovencita Contigo generación Esta última generación que se está levantando Dios se quiere mostrar Dios se quiere revelar Pero antes de eso vamos a tener que establecer una relación con Él tú puedes esta tarde levantar tu mano y decir yo tengo una relación con Dios el ADN de un avivamiento número tres esto es tremendo pero esto que les voy a decir no puede ser sin lo anterior tiene que haber revelación exclusiva tiene que haber comunión íntima con Dios Para que venga esto que también viene en el ADN Unción extraordinaria Ministración del Espíritu Les estoy hablando del respaldo de Dios A una vida consagrada a su servicio Les estoy hablando de la respuesta a la necesidad de la gente es Dios glorificándose en medio de los hombres A través de los hombres Es Dios cumpliendo sus promesas Es Dios dándole un peso especial a la vida de una persona Gloria a Dios De tal manera que lo que dice No se queda en el aire Lo que dice tiene presencia Tiene peso Aún los demonios Se tienen que someter Al hombre que tiene unción De parte de Dios No habla por hablar No predica por predicar No canta por cantar Tiene peso, tiene presencia Tiene gracia Tiene autoridad de parte de Dios La hemos perdido Se nos ha perdido la unción Diablo lo sabe, por eso hemos perdido respeto delante del imperio de las tinieblas. Se acuerda que dijeron esos espíritus inmundos a Pablo. Conocemos. Sabemos el ministerio que tiene Pero ustedes quienes son Cuando usted se mete en el ADN de un avivamiento Y usted tiene revelación Y usted tiene relación íntima con Dios Entonces Dios lo Lo, lo cubre El señor a usted lo viste con un poder extraordinario, pero recibiréis poder, hermano. El que tiene la unción, el enemigo lo ve y sabe cómo lo ve, como un hombre superarmado. Así usted no lo vea y no con una biblia y una corbata pero el diablo lo ve y dice wow y este este viene armado hasta los dientes porque por ahí es que le sale la palabra hermano es como una espada que le sale de la boca y todo lo que dice hermano no es cuento no lo dice porque lo aprendió Como aprenden los religiosos El catecismo Ah no es algo aprendido de memoria Es algo que hace parte De su carne y de sus huesos La unción La unción metida en sus huesos Unción Unción hermanos qué es especial es cuando la gente ve a alguien y puede identificar en ese alguien algo de unción hermano algunos de ustedes lo han vivido cuando la gente ve que hay alguito de unción la gente quiere venir a hablar con usted la gente quiere que usted ore por ellos. Hermanos, son capaces de, de, de vencer todos los obstáculos para llegar a usted. Porque, Pastor, yo quiero que usted ore por mí. Pastor, tóqueme. Pastor, póngame la mano. Pastor, lo, lo, lo agarran a uno. Cuando la gente ve que hay algo de unción. Porque ahí está la respuesta a la necesidad del hombre la unción no es para hacer grande a un hombre la unción es para ministrar a la necesidad de la gente hay gente enferma hay gente atribulada hay gente esclava y solo la unción es la que de las cadenas Es la que revienta las ataduras Solo la unción No la teología No los, la elocuencia Del ser humano Es el poder de Dios Es la gloria de Dios Que se mete en la vida de una persona Perdóneme Sígame por favor Levante sus manos y dígale Señor, danos unción, una unción real, unción, unción en los pastores, unción en los diáconos, unción en los líderes de los jóvenes, unción, unción en los evangelistas, unción en el altar. Unción en la alabanza Unción, unción Dios mío Hay mucha necesidad El hombre está gimiendo El mundo se está perdiendo Y necesitamos unción Sin medida, unción sin límites, unción que desborde. Aleluya, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unción hasta la sombra, unción que sane a los enfermos, unción que convenza a los pecadores. Y quiero terminar con esto número cuatro, influencia espiritual, gracia sobrenatural, el ADN de un avivamiento, influencia espiritual, gracia sobrenatural, eso que nadie lo puede interpretar. Eso que viene a la vida de una persona O de un grupo de personas Que hace que las puertas se abran Que los recursos aparezcan ¿Se acuerda de lo que dijo el profeta? Y muchos Multitud, muchos correrán a ti Por causa de Jehová Que te ha honrado Eso se llama gracia sobrenatural Influencia espiritual Para que se abran las puertas a la realización del propósito de Dios Para capacitar a un ser humano para que entre en el propósito de Dios y sea efectivo Yo quiero que haya una manifestación de lo verdadero Yo fui criado en el Evangelio Yo crecí en, en medio de esta iglesia Pero yo quiero volver a ver En mí Y en mi generación Un verdadero avivamiento Yo lo quiero ver Yo lo quiero vivir no algo que se parezca viva bien verdadero y yo creo que va a llegar el día yo he tenido una visión se la he contado a algunos yo creo que va a llegar el día en que Dios va a tomar de tal manera a su iglesia y a sus ministros que vamos a salir por las calles hermano y será como una fuerza irresistible muchos irán algunos hablando en lenguas y comenzaremos a orar por los enfermos y a predicar el evangelio y los endemoniados quedarán libres y los enfermos serán sanados yo no podría decirles si eso va a ser un año O solo un mes O solo una semana O solo un día Pero Dios va a hacer algo lindo en esta tierra Dios va a hacer algo lindo en esta tierra Además de todo lo que ha hecho Yo creo que Pentecostés Se va a repetir en la tierra Yo creo que la gente se va a preguntar ¿Están borrachos? ¿Están ebrios? Porque iremos por las calles Hablando en lenguas Predicando a Jesucristo Profetizando y haciendo la obra de Dios Vamos a salir así, así como estás ahora Así vas a salir Vas a salir por las calles Y llorando con tu rostro lleno de lágrimas Le vas a decir por el Espíritu de la gente Que Jesucristo salva Que Jesucristo viene Que esta es la oportunidad Póngase en pie Quiero soltarle esto en mis conclusiones en el nombre de Jesús Por favor escúchenme Y si usted está de acuerdo Usted va a decir amén Va a decir gloria a Dios Va a aplaudir en la presencia del Señor Nunca olvides Que tienes el ADN de Dios Tu padre lo creó todo Llevas la creatividad en la sangre tu pariente cercano Jesús derrotó a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Llevas vida en la sangre. Ya estoy terminando. No me le merme ya estoy terminando, es lo último. Moisés partió el mar. Hay fe en tu línea sanguínea tu tío David derrotó a Goliath llevas valentía en la sangre Sansón derribó un edificio Hay fuerza sobrenatural en tu sangre Daniel estuvo con leones Y sobrevivió Protección divina Corre por tus venas Nehemías construyó los muros Hay determinación en tu línea sanguínea Esther arriesgó su vida El heroísmo está en tu sangre Tus antepasados Fueron protagonistas De gloriosos avivamientos Eres heredero De un avivamiento Está en, tu, está en tu sangre está en tu sangre está en la vida que Dios impartió yo quiero invitar aquí adelante todos esos jóvenes que les llegó esta palabra venga aquí adelante por favor venga aquí al altar venga aquí demostrando que usted quiere que usted quiere algo grande de parte de Dios